Lo primero que vamos a hacer va a ser meter en el horno nuestra bandeja de barro. Van a estar durante 45 minutos a 190 grados. Ya tenemos las verduras listas y vamos a proceder a quitarles la piel y a prepararlas en una bandejita. Y aquí tenemos la presentación de nuestra escalibada, que tiene una pinta increíble. Y nos faltaría ya pues, echar un poquito de sal, un chorrito de aceite de oliva virgen extra... Mm. Y un poco de pimienta negra. Todo acompañado de nuestra salsa romesco. Buena pinta, ¿verdad? Voy a probar un trocito tipo calzot. Mmm. Exquisito. Que aproveche. A vuestra salud, chavales. No olvidéis suscribiros al canal y dar campanita para recibir todas las notificaciones de nuevas recetas. Un besote a todos.